Hola, bienvenidos. Me da mucho gusto que me acompañen una vez más. Mi nombre es Nayeli y en este canal tengo la gran finalidad de que alcances tu mejor versión. ¿Con qué? Con información y actitud. Me refiero a tu mejor versión, a que vivas plenamente, a que seas feliz, que nada atormente tu vida. Y vas a ver que lo lograremos. Quédate y acompáñame en este video. Se llama Cuida tus palabras. A lo largo de este tiempo me he dado cuenta que todo pasa para algo. Y si tú estás aquí, por alguna razón, creo que debes de quedarte. Me parece que esta información es especialmente para ti. ¿Qué te parece? Vamos a empezar. Pues bien, las palabras no solamente son símbolos o ideas. Las palabras son algo más... Son poder creativo, son poder de creación. Si te das cuenta, las palabras nos definen. Todo lo que tú dices no es al azar. Las palabras están conectadas ya con lo que tú sueñas, con lo que tú sientes, sobre todo con tus emociones. Otra de las cosas que estamos aprendiendo en este canal es que aprendas a gestionar tus emociones. Está bien que sientas, somos seres humanos, todos pasamos por altas y bajas, pero eso no te da derecho a desquitarte con las personas en forma de palabras. Si tú aprendes a gestionar lo que estás sintiendo, te aseguro que cuidarás tus palabras. Aquí te traigo un ejercicio para que podamos trabajar en ello. También vamos a ver algunos ejemplos para que podamos reforzar la información que intento darte. Para este ejercicio necesito que uses tu imaginación ya que vamos a suponer algunas cosas antes de que entres en práctica y salgas al mundo. Vamos a hacer el escenario 1 y el escenario 2. En el escenario 1, tú eres una persona que se levantó hoy dentro de la gama de emociones bajas. Puede que estés melancólico, depresivo, enojado, triste, cualquiera de esas emociones que te generan un malestar. Sin importar cuál sea, si sientes un malestar, si el día te parece como todos, estás molesto por algo, no sabes por qué, esto quiere decir que estás en las emociones bajas. Imaginemos que continúas tu día así. Es necesario que gestiones. No puedes avanzar tu día como siempre, ir al trabajo, ver a tus hijos, a tu familia, ...y estar cargando esta emoción negativa. Debes de tomarte un momento para gestionar qué es lo que te está pasando. Sin embargo, continuemos con el ejemplo. Tú te sales hacia trabajar y por la calle te encuentras a una persona. Esta persona te dice, ¡qué mal te ves! ¡Qué casualidad! Pues tú al levantarte te viste al espejo... Y decidiste que nada te quedaba bien. Eso te hizo salir molesto, melancólico, triste. Y te encuentras a una persona que te lo confirma. Si ya te sentías triste, ahora confirmas que de verdad te ves muy mal. Todo tu día va a avanzar así, sintiendo que te ves mal. Pues lo has confirmado. Alguien te lo dijo. Te das cuenta que la otra persona que te lo dijo realmente tuvo un poder sobre ti? Tuvo un poder devastador, pues realmente hizo que tu día continúe por ese camino. En el escenario 1, tú estás triste, tú te sientes mal, así que debes de gestionar tus emociones. Al gestionar tus emociones, tú puedes comprender qué es lo que te está molestando. Pero al presentarte el escenario 2, donde otra persona te ofendió sintiéndote tú mal, es a donde quiero que encuentres la empatía. Ahora te das cuenta que se siente feo, que de verdad su palabra te afectó, que tuvo un gran poder sobre ti, sin importar quién fuera la persona, pues confirmó algo. Imagina que tú, estando triste, Vas por la vida enojado y piensas en despotricar cualquier cosa que se te ocurra. El escenario 2 nos muestra a una persona que está pasando exactamente por una situación negativa. Sin embargo, no lo gestiona y simplemente en cada persona ve lo que quiere ver, lo que ella es. Espero no te estés confundiendo, solamente quiero que en este ejercicio veamos... Escenario 1, escenario 2. Si te das cuenta, las dos personas están pasando por un momento depresivo, melancólico, tristeza, cualquiera de la gama de emociones bajas. Pero una decidió hablar. Decidió que lo que ella sentía se lo tenía que decir a alguien más. Y quizá lo hizo de manera inconsciente. Nunca te tomes nada personal. De ahora en adelante podemos saber que las personas que critican, que humillan, que subestiman, están pasando por bajas emociones. Esto se puede confirmar. Porque si tú eres una persona que ve la vida de forma negativa, de forma gris, en cualquier momento vas a querer expresarlo, pues es lo que está en tu interior. Ninguno de nosotros expresa palabras que no concuerden con quienes somos. En cualquier momento salen a flote. De hecho, muchas de las palabras que usamos salen de acá, del inconsciente. Es por eso que estamos aprendiendo a vivir en el presente, a reconocer quién somos, a aceptarlo y evolucionarlo. Muy bien, regresemos escenario 1, escenario 2. Si te das cuenta, aunque esta persona parecía desalmada al echar un comentario sin pensar y que pudo afectar al primer escenario, no es una persona mala. Debemos de sentir compasión por ellas. De ahora en adelante va a ser así. Si tú escuchas que una persona te humilla, te subestima, te critica o critica a los demás, ten compasión por esta persona. Pues está reflejando algo con lo que carga. Solo siente amor por esa persona. Y bien, para que tú no seas el escenario 2, cuida tus palabras. Regresemos al momento en que detectaste que estabas triste. Tengo una serie de pasos para que puedas encontrar el miedo que está llevando el control de tu emoción. Porque solo existen dos emociones que son las emociones raíz. Una es el miedo y la otra es el amor. Estás actuando por miedo o por amor, no hay más. Si es por miedo, se desencadenan todas las emociones negativas que conocemos. Si es por amor, sabes que vives en plenitud, que tu mundo se ve de otra forma y que esto lo logras contagiar. Así que trabajemos en ti. Cuida tus palabras. Ahora ya sabes esto. Las palabras te definen. Las palabras pueden modificar el estado de ánimo de otra persona. Cuando te puse al escenario 1, te dije que pensaras en que eras tú, para que sintieras empatía por este tipo de personas, que andan por la vida tristes, melancólicos, no saben por qué. A estas personas a veces no se les nota. De hecho, hay muchas personas que viven en depresión y son las más fiesteras, son las más alegres. Debemos de cuidarnos unos a otros para que este mundo de verdad pueda cambiar. O eso es lo que yo creo, es lo que imagino, es lo que siento que podría pasar. Cuida tus palabras sin importar si estás ante el escenario 1 o ante el escenario 2. Cada que veas a una persona, por favor, concéntrate en decirle algo positivo. Ahora, esto no va a ser algo complicado, no va a ser algo que tengas que actuar, si comienzas a ver tu interior, a saber quién eres, a descubrir tus miedos. Te voy a poner un ejemplo. Si una persona te critica por tu físico, digamos que te dice algo sobre él, y esa combinación de dónde la sacaste, o, ¿tu abuelita te prestó ese suéter? Son comentarios que lastiman y hieren si tú eres una persona que no sabe quién es, una persona con miedos. Pero bueno, Hablemos del caso en el que esta persona se atreve a decir algo. Si esta persona dice esta frase o estos comentarios, me da la idea de que es una persona que vive con una presión social sobre el cómo vestir. Ella no se permite vestir de otra forma a como lo dicta. Eso que ella sigue, ya sea un personaje público, ya sea una persona de autoridad, pero no se permite vestir como le dé la gana. Y al ver que una persona lo hace, en vez de aplaudirlo, en vez de sentir un valor hacia esa persona, lo critica. Porque es algo con lo que ella vive. Es un simple ejemplo, ya que esto puede definirse en muchísimas formas, dependiendo de cada uno de nosotros. Tú sabes que nosotros estamos guiados por nuestras creencias y nuestros miedos. Y es muy difícil que identifiquemos esto, pues las creencias se nos metieron desde que éramos pequeñitos. Es como leyes que tenemos en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento. Es tan difícil porque creemos que esa es la vida. Una vez que tú identifiques, esto es una creencia, esto no es mío, y empieces a hacer una depuración de tu sistema, lograrás ser tú. Por eso, en este video lo que intento es que hagamos conciencia un análisis de la importancia de cuidar nuestras palabras y que logres estar en los dos escenarios. De ahora en adelante, con quien te topes, con quien convivas, por favor, dile algo positivo. Y si no tienes algo positivo que decir, mejor no digas nada. Hay una frase que me gusta mucho de Beethoven y es... Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. ¿Qué te parece? Siento que estas palabras deberían de guiarnos. Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánta sabiduría hay en esa frase? Pues bien, te voy a dar unos tres consejitos para que tú puedas analizar tus miedos. Uno, y la llave maestra de todo es la meditación. La meditación suena algo complicado, pero no lo es. En realidad meditar es ir a tu centro, a tu raíz. Es que puedas lograr un silencio en tu interior y logres conectar con esa parte que te da felicidad. Existen varias formas de hacerlo. YouTube está lleno de información. Todo internet está lleno de información. Tú te acomodarás al que te haga sentir bien. Por ejemplo, el simple hecho de caminar es una forma de meditar, dibujar, escuchar música. Es esa parte que de repente estás conectado solo contigo y con lo que tú sientes. Es esa parte pura de ti. Así que encuentra tu técnica. Técnicas de meditación es lo único que tienes que buscar en internet o aquí en YouTube donde hay muchos especialistas, tanta gente llena de experiencia, date una vuelta. Ahora bien, ya que hayas logrado entrar a tu interior, debes hacer lo que te mencioné hace un rato. Identifica por qué te molesta tanto cierta situación o cierta persona. Porque cuando algo te molesta y tú no entiendes por qué, la vida te está diciendo que es algo dentro de ti. Algo como un miedo, que debes tú trabajar en él. Así que, una vez que identificaste ese miedo, abrázalo, entiéndelo, habla contigo. Algunos miedos que tenemos nosotros son inconscientes, otros creados desde la infancia. Pero si lo abrazas, si lo entiendes, si te perdonas, lograrás superarlo. Una vez que regreses y vuelvas a esa situación, ya no te molestará. Eso se llama tomar conciencia. ¿Cómo ves este ejercicio? Te aseguro que todo en tu vida puede cambiar. Ya sea que tú seas la persona a quien han lastimado con palabras o que estés lastimando con palabras. Cualquiera de los dos estamos pasando por la misma situación. Si vives dentro del miedo y estás reflejando emociones negativas, cualquiera de los dos escenarios te va a afectar. ¿Por qué? Porque todo lo que digan los demás vas a pensar que va dirigido hacia ti, que va dirigido a lastimarte. ¿Por qué? Porque durante muchos años tú creaste una especie de resentimiento. Tú creaste un mundo en donde crees que la gente lastima, que la gente es dolor, que no puedes confiar en las personas, todo esto son creencias, y elimínalas de tu mente. Porque si sales de estas emociones y te das cuenta que tú eres un ser que da amor, por consiguiente, los demás también dan amor. Todo es una resonancia, y en cuanto tú te sientas capaz de amar, de amarte, verás que te encontrarás con personas que te amarán. Todo está en nuestra mente. Dejarás de escuchar palabras malas hacia ti, dejarás de tomarte las cosas personales. Y si estás del otro lado, en donde usas las palabras para atacar, para herir, te darás cuenta también que si ingresas a tu interior y comprendes por qué tienes ese resentimiento, esas ganas de atacar, esa forma de ponerte un escudo con forma de sarcasmo, de agresiones, lo eliminarás de tu sistema, comenzarás a brindar amor y verás cómo las personas lo hacen también contigo. Parece que todos estamos equivocados sobre lo que dicen los demás y te das cuenta, somos un espejo, un gran reflejo unos con otros. Es una maravilla el escuchar nuestro interior, pero también escuchar al otro. El otro nos habla de nosotros mismos. ¿No te parece impresionante? Bueno, espero que en este ejercicio les vaya muy bien, que tomen un poco de conciencia, que cuiden sus palabras, que se alimenten de cosas positivas. Les mando un gran abrazo y un beso. Y muchas gracias por estar aquí. Espero sus comentarios. Regálenme un like o una suscripción. ¡Los quiero!